¿Cómo te, ¿Cómo, te ¿Cómo te llamas? Scarlett ¿Y, y usted vino así de bonita, con botas y sombrero? Para con... Michoacán ¿Para Michoacán, eh? Para que vean ¿Y a quién viene a ver usted, mi reina? A usted Ah, ¿a poco sirve mi familia? Sí ¿Por qué? Porque usted, bien, usted es bien bonita ¡Ay, ¡Qué inteligente! Voy a agarrar porque siempre andes conmigo y digan lo mismo, Mari, ¿cómo se echa el grito mexicano la gente de Michoacán? ¿Michoacán? Ah, no más, para que va. A ver, por acá tenemos arte para mi amor Ahorita dijimos tú y yo Bendita somos entre los hombres Por acá está Acércate Jacobo Jacobo, ¿de dónde vienes, Jacobo? Viene de su mamá, dice <risa> Sí, ¿verdad? Ah, él es el hijo de Camelia, la Tejana es hijo de una fanática que tiene un club de fans por acá así que muchísimas gracias mi rey. a ver, hazte para acá mi reina tú me voy a poner en el primer lugar aquí a ver, vas por acá, ándale tiene mucha pena, no te dé pena hijo, cuando estés grande vas a ver que te lo vas a agradecer te va a conocer más la, la sociedad femenina aquí vente ¡Ja, ja! ¿Eh, mi rey. ¿cuántos años tienes? ¿Eh? Pues son fanáticos de corazón, pero ya ven que unos son como yo medios temidillos, casi no nos gusta hablar, entonces Ay, pobrecito de mi guachín, dame un besito, ándale. Me tiene miedo. Eh, ¿me tiene miedo? Porque me tenga el respeto, Baste, con miedo no, eh. <ríe> no es cierto. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias, Camelia. Vamos a cantarles esta canción, que ella viene especialmente desde Houston, ¿verdad? Sí. ¿Viene de dónde? A ver, usted diga, hola, yo me llamo tal de tal y vengo desde tal lugar. A ver, ¿a quién? A usted. Ah, sí, nomás. Bueno, ¿y qué canción le gusta de su, de su servidora? La de... Besos y... ¿Entre golpes y besos? Entre golpes y besos. ¿Y la vas a cantar conmigo o no? ¿La vamos a cantar entre los cuatro, ¿va? ¿Cómo no? ¿Ustedes no? ¿No te vas a cantar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 Tienes en Thank <laughs> you. Porque ellos sí, dicenlo y expresan lo que sienten de corazón. Ya de grande nosotros nos hacemos bien bañosos, ¿verdad? Pero gracias, gracias por estar aquí. Este es el club de las patronas que estamos, ah, por aquí, en, en San Amor Loco, dice. Esta es la canción que también, también,